Este proyecto es un medio para hacer frente a los efectos de las temperaturas en las instalaciones de la Tecnoacademia Tolima, que busca aprovechar más los espacios y mejorar las condiciones ambientales como medida para mitigar la temperatura en los salones de clase y además embellecer nuestras áreas. Para explicarles mejor, he querido traer a una amiguita. Hola Isabela, ¿cómo estás? Hola Gacito, es un placer estar contigo y también con ustedes amiguitos, aquí en la Centro Industria y la Constitución de la de Torima. Isabela, ¿podrías explicarnos exactamente cuál es el problema que tenemos aquí en la Tecnoacademia Tolima. Pero claro Andrésito, nuestro problema es que, a diferencia de todo el centro, la Tecnoacademia es una plancha completa de cemento que refleja la luz del sol y esto eleva la temperatura. Ah, interesante. Pero, ¿por qué no nos explicas bien en qué consiste este fenómeno? Pero claro Andrésito, para mí será un placer. ¿Por qué no me acompañan ustedes, amiguitos, con Andresito? Vamos a explicar mejor el problema que tenemos en Tenoacademia. ¡Vamos! Pues miren, amiguitos y Andresito, cuando reemplazamos la vegetación, las zonas hídricas, por edificios y asfalto, como la Tenoacademia, creamos un microclima como las Islas de Calor Urbano, las cuales ayudan a elevar la temperatura. Es por eso que hoy muchas construcciones contemplan una arquitectura bioclimática exterior que les permita aprovechar las re los recursos disponibles, sol, lluvia y vientos, para disminuir los impactos ambientales y el consumo de la energía. Amiguitos, los invito a la sala de TICS para poder conocer mejor el proyecto. Hola amiguitos, ya estamos en la sala de tips y vamos a hacer una presentación más detallada sobre nuestro proyecto de los techos verdes. Nuestro objetivo principal implementar un techo verde capaz de mitigar la temperatura incidente en los ambientes de formación y áreas comunes de la tecnología de la para realizar este Para llevar a cabo este objetivo necesitamos hablar de algunos pasos. Diseñar una estructura metálica. del ambiente de la instalación por medio de la plataforma Arduino para medir la temperatura en tiempo real. Identificar los beneficios que proporcionará la instalación de techo verde a los estudiantes de la Tecnoacademia. Aplicar BPA buenas prácticas ambientales en el material vegetal utilizando como techo verde. La metodología que vamos a utilizar es la investigación IAP, investigación, acción y participación. ¿Esto a qué nos lleva? Todos somos sujetos activos, aprendemos y compartimos el conocimiento. Para realizar esta metodología vamos a tener cinco fases. Fase 1. Se conformó Semillero Dinámico. Todos apoyaron para este proyecto. Áreas de control ambiental, electrónica, telecomunicaciones, animación 3D... Segunda fase. diseña la estructura y modelos en 3D con Autodesk Maya. Nuestros compañeros de animación 3D nos apoyaron en esta fase. Fase 3. Se realiza la programación en la placa Arduino y utilización del sensor DHT11, que es un sensor de temperatura. Conexión con servidor en internet, envía datos en tiempo real. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Esta placa va a enviar a nuestro router por medio de wifi la información de la temperatura. Fase 4. Construcción del techo en El área de soldadura y nuestros compañeros de la Tecnoacademia nos ayudaron a organizar nuestro prototipo del proyecto. Fase 5. Análisis y socialización de los datos recolectados. Dinámica de las plantas. Para entender y profundizar más este proyecto vamos a hablar con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 Para ello eh, tenemos el, el componente inicial que son las BPA, las buenas prácticas ambientales. Las vamos a incorporar como primera medida, vamos a hacer un tratamiento de solarización a nuestro sustrato para eh, tener una inocuidad total en, en el material donde se va a sembrar la semilla. Para ello vamos a utilizar unos elementos bionaturales para asegurar las condiciones ambientales ...de nuestro proyecto debido al, a los patógenos o agentes eh, desfavorables... ...que pueden intermediar en, en, en el proceso de nuestro material. El control fitosanitario se basa técnicamente en el control de plagas... ...manejo de patógenos eh, y fundamentalmente en los cambios de temperaturas y demás... ...traen consigo nuevas plagas que pueden ser eh, fuertes... ...y debemos ir mejorando los, los, las condiciones de control de plagas y demás... La mitigación del impacto ambiental se va a determinar en el momento de la ejecución de nuestro proyecto que está en un, en un porcentaje del 50% ya está ejecutado, pero al terminarlo vamos a, a determinar la favorabilidad de la disminución de la temperatura en unas condiciones de la misma muy altas y así favorecer el, el alto estrés o mejor disminuir el estrés de, los, de, los, de la población de la de academia y puede ser un modelo para toda la institución eh, otros beneficios muy importantes es el embellecimiento del lugar la proporción de oxígeno que puede generar nuestro material así como la eh, alimentación o, o sabemos que las plantas respiran eh, proporcionan oxígeno al tiempo que eh, captan CO2 entonces puede ser un componente ambiental altísimo en ese sentido otro componente fundamental es el, el factor salud. Eh, sabemos que el, el componente vegetal de cualquier lugar eh, realza la belleza y, y, y puede ser una manera de recreación y también puede, se puede formar un ecosistema pequeño donde se pueden hacer diferentes estudios. Eh, por último, en el componente ambiental vamos a hablar de la articulación de nuestro proyecto a otras competencias para que puedan realizar aquí su transversal de educación ambiental, este es un proyecto que se le apuesta a futuro y esta puede ser la semilla para iniciar unos procesos a largo plazo con muchos otros materiales que vamos a incorporar, eh, la educación ambiental en todos los campos, desde la casa hasta nuestras instituciones y la nuestro prototipo es innovador Equipo de Trabajo Interdisciplinario, todas las áreas nos están apoyando para realizar este proyecto Equipos y tecnologías de punta disponibles en Tecnoacademia, como por ejemplo, el, el equipo que tiene nuestro compañero Elmer, una cámara termográfica. Proyecto de alto grado de relevancia, tanto para la Academia como para el contexto regional, nacional y mundial. Nuestro presidente en su plan de desarrollo, Todos por el Nuevo País 2014 al 2018, página 88, urbanas y los sectores. Los modelos no incorporan dispositivos de comunicación en tiempo real. Como por ejemplo, en Aqua se realizó un jardín vertical, pero ¿qué pasó? Este jardín fracasó, porque no tenía la tecnología para poder ver si este proyecto, si el proyecto de Aqua podía avanzar o podía beneficiarse de él o está mal. Este proyecto puede darnos información para ver en qué nos podemos beneficiar y cómo podemos mejorarlo. Los resultados obtenidos serán estudiados y presentados. Aquí no termina nuestro proyecto, es una nueva etapa de investigación para el SENA. Tenemos tecnología de punta, hay arduinos, sensores, diseño web, ambiental, Animación 3D, telecomunicaciones hasta cámaras termográficas. Innovación de Tolima.